Hola, mi nombre es Paola Madera, tengo 24 años, vengo de República Dominicana eh, me gradué hace 3 años ya de administración hotelera y soy amante del servicio de la gente, digamos eh, bueno, vine aquí porque supe de este máster eh, por internet me pareció las clases excelente y el precio bien justo eh, desde pequeña sueño con, con aportar, aportar a mi país, a la sociedad y creo que ha llegado el momento. Creo que es hora de, ser más, de tomar más acción y dejar un poco atrás el conformismo. Es por esto que pues, decidí hacerlo. Este es el momento y, y estoy aquí para eso. En España, bueno, aparte de todo, porque qué no complementar la experiencia con, con algo cultural? Con, con conocer parte de este otro continente, que es primera vez para mí. Les cuento de qué va mi idea. Es una plataforma online para hacer el regalo perfecto de la forma más fácil, es decir, en el inicio vamos a empezar para novios, para bodas, eh, pueden colgar sus listas de bodas allí y los invitados pueden acceder y comprarlo a través de la plataforma. Lo vuelvo a este caso, de, en, de esta plataforma, el valor que, que trato de aportar es que en vez de una o dos tiendas donde vamos a enviar a los invitados a comprarnos el regalo, pues podemos elegir múltiples tiendas. Aparte de eso, el, el invitado puede comprar, comprarlo en el momento es decir, ya está. Al, al final, los nuevos pueden decidir si eligen los artículos o si se llevan el cash, que ahí también es algo que diferencia bastante. Eh, cuando llegué ahora a mi país, pienso terminar de, de, de echar a andar este proyecto y aparte de todo, apoyar eh, a estas eh, comunidades de emprendimiento que cada vez crecen más. pienso eso será ahí una voz activa, porque la verdad que es algo que, que aprecio mucho.